P pienso que el doctor se refiere a que se entiende que se le quitaron muchos puntos importantes, vamos a decir que al final hicieron es muy poco camisa, lo que ha quedado hicieron o sea, es que las cámaras legislativas aquí, yo no sé en qué es que piensan, porque se supone que los legisladores están ahí para velar por los intereses del pueblo y que lo que se apruebe ahí o que se busque ahí, sea para el beneficio de todos, aún vaya en perjuicios de ellos. En, en Europa, eh, me parece, no pues, sé si fue en España, a ti, a ti, a ti. donde se eliminaron, 300, eh, <risa> no recuerdo la cantidad de legisladores, el asunto es... Que este país es uno de los que más Tenía legisladores, que hicieron? Disminuye, los disminuyeron a una cantidad Excepcional, porque la mayoría De legisladores no O lo que van es ahí, hacer nada Entonces tú tienes acá, ¿por cuántos Diputados tenemos acá en la provincia? Cinco, cinco ahora seis, van a ser cinco ¿Son necesarios que hayan seis diputados En la provincia de Duarte? No, hay que hacer como hizo Italia ¿A Italia es que me refiero? O sea, ¿por qué hay que haber Tenemos nosotros que pagarle a seis diputados Acá en, la, en esta provincia? Es necesaria esa cantidad de gente, no, pero los legisladores no abogan por eso, porque no les conviene. Piensan en los intereses de sus partidos políticos y piensan en sus intereses y en los beneficios que puede tener. Y entiendo que a eso es que se refiere el doctor, cuando eh, hace de que pues se manejó o se manipuló para eh, cortar o llevarle muchos puntos importantes a la ley de partidos pero partido. lo culpable hemos sido nosotros. Exacto, yo, yo, te, yo creo eso también. Sí, hemos y sido, y hemos sido nosotros los ciudadanos porque no claro. hemos podido organizar una sociedad que aprenda a reclamar.